Hola Alejandro, nos vemos de nuevo un viernes más. En esta ocasión hemos propuesto un tema que elegí yo, vamos turnándonos, pero también es verdad que lo elegí, escogí de tus frases, de entre tus declaraciones del programa anterior, porque así de pasada, mmm, hablando del alma, eh, dijiste que en cuanto a tu papel en la ciudad, eh, serías un perro, un canino, y a mí eso me encantó, porque yo soy muy amante de los perros y además no soy amante de los perros para enseñarlos o domesticarlos, sino muy al contrario, para que me enseñen y me eduquen a mí. Y creo que, que lo consiguieron en gran parte. Así que bueno, me quedé muy con esa frase, me encantó, y entonces quise que el tema de hoy fuera justamente el del perro en la ciudad, porque si bien el, el lobo, que es su, su familiar, su pariente cercano, habita en los márgenes de la ciudad, ¿verdad? En cambio, en cambio el perro está, está aquí con nosotros. Un amigo mío decía hace tiempo, con cierta razón de ser que, que Jesucristo era, era un perro, era la interpretación que hacía porque era como el Dios que había venido a vivir entre nosotros entonces haciéndose eco de las religiones antiguas, al menos de las religiones primitivas en, en Europa, en las que se adoraba muy frecuentemente al lobo, parece que eh, eh, casaban ¿no?, esta interpretación. También por otra serie de cosas, como por ejemplo, que el perro empieza a ser crucificado en Roma, o más bien que la crucifixión eh, comienza con la crucifixión de perros, a los que les partían así el esternón, y que eran en Roma considerados, pues, bueno, con características muy a menudo serviles y como negativas, contrastando así con el enorme aprecio y el aprecio especialmente filosófico que se tiene al perro en la Grecia antigua, pero también en la Grecia actual. Entonces, yo querría iniciar esta conversación preguntándote justamente qué quieres decir en tu caso concreto. Yo puedo adivinar algunas cosas, pero me gustaría que fueras tú quien toma esa palabra. Que, ¿Qué sería ser el perro o un perro en una ciudad, ¿cuál sería su papel o cuál sería su, la caracterización? Bueno, si lo dije pensando en Diógenes, lo dije pensando y obviamente no soy tan extremo como Diógenes. Eh, la, la figura del perro pues está, hace la función de ser cínico y uh -huh. el perro puede hacer todas sus necesidades en público, no tiene que ocultarse, no tiene que ir de un espacio a otro, eh, lo dije en ese sentido, esa frase yo la dije en una ocasión que, que dije unos poemas míos en la calle y, y me di cuenta que yo estaba afuera de una de las ferias del libro más grandes de, de México que es la Feria de Guadalajara, entonces eh, así como un perro que hace sus necesidades en la calle pues yo hice esta necesidad poética afuera del de lugar establecido para la poesía entonces ahí fue cuando formulé esta, esta primera frase. Uh -huh. Y también, hablando de, de, de perros y de poesía, sí hay una relación. Porque hay un precioso poema de, de Tristan Sara que, no, que solo es aúlla, aúlla, aúlla, aúlla, aúlla. Siguiente renglón: aúlla, aúlla, aúlla. Son puros aullidos. Y es rebelde, tiene algo de rebeldía. Otro ejemplo de poesía que se conecta con los perros es Antonio Arto. Eh, se cuenta que Antonio Arto ya cuando estaba en sus últimos días, cuando la locura lo había, digamos, apresado totalmente, cuentan que hay un uno de sus amigos fue a la casa de Antoni lo encontró enfrente de la pared. No recuerdo si esta imagen es real. Antoni Arto desnudo enfrente de la pared aullando viviendo, yo nada, no puedo entender, pero estaba el aullido, el aullido que es la rebeldía, el aullido que guarda este espíritu salvaje, por así decirlo, aunque sí puede estar dentro de la ciudad, y también mm. está la carta del tarot, eh, ese loco, esta carta del tarot es el loco, y como pieza clave, el perro, el perro que empuja al loco al vacío. Entonces sí creo que hay una conexión entre instintos sociales, porque el perro tiene instinto social, instinto salvaje y luego uh, la parte más demencial también de, lo, de los seres humanos. Todas estas cosas las puedo relacionar y fue que formulé esta esta frase. Sí, a mí me parece que bueno, la relación del perro con la socialidad es indudable, ¿no? A mí a mí me gusta mucho conectando con algunas de las cosas que, que mencionas, que es bueno esa conexión entre los salvajes, como si el perro fuera ese eh, personaje liminar ¿no? entre la civilización y la vida salvaje, con Antonina Artuz, que me di cuenta de que te gusta porque lo mencionaste más de una vez, eh, yo le tengo también como un aprecio. Bueno, sobre todo porque como que lo descubrí más bien a través de, de Deleuze hasta, hasta que no estudiaba Deleuze no me había fijado demasiado y um, a mí el lobo es un animal como que me encanta, me llama mucho la atención, me apena mucho eh, la matanza de las, bat las batallas de lobos que existen todavía aquí en Asturias, en mi comunidad, a pesar de que sea una especie en peligro. Porque además me parece que dice algo del ser humano, ¿no? como que el lobo fuera el reverso ¿eh? o el hermano bastardo y pobre eh, del ser humano. Y entonces el perro me parece como algo que está entre lo humano y lo animal. C casi que el hombre lobo eh, sería él, el perro. Eh, también me gusta pensarlo, el perro como lo mejor de lo humano. El perro ya no tiene la inocencia, digamos, de otros animales. El perro conoce el lenguaje, distingue el lenguaje, eh, a diferencia incluso del lobo, que, que no lo hace. Es, parece ser una de las pocas diferencias eh, que la evolución marcó en su biología, la comprensión del lenguaje humano. Y bueno, digamos que me, me, me resulta extraño como fenómeno, ¿no? como fenómeno de humanización, aunque tampoco sabemos si también hay un fenómeno de lobización del ser humano a partir de, de, su, de su convivencia con el perro, ya que hablas de diógenes, cínico significa perro, ¿no? Quinos. Y eso me encantó también. Dije, bueno, ahí definitivamente entonces me hago, me hago cínica. Remontando a lo que, a, a, a comparar los lobos con los perros, hay una fábula de Sopo en la que llega un lobo y, y, y le dice al perro que que cómo era que él vivía también, cómo era que él, él eh, saciaba la sed, él llenaba el estómago y aparte se cubría del frío. El perro le dice, bueno, yo vivo en la casa de, de, un, de un ser humano, él es mi amo y si quieres ven, para que tú también puedas saciar la sed y cubrirte del frío y comer. El lobo, sí, vamos vamos a la, a la casa de tu, de tu amo. Y ya de camino a la casa, de, el lobo ve el collar que tiene el perro, se da cuenta de lo mucho que lo lastimaba el collar, y se le hace, pues claro, le pregunta el lobo, oye, y este collar, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esta como hendidura que tienes en tu cuello? Y bueno, ya le explica al perro, sí, es que me amarran, me amarran y yo estoy atado y vivo ahí, en los momentos en los que me sacan puedo correr y cuando me llaman tengo que estar atendiendo y cuidando, casi como un esclavo. El lobo, cuando sabe esto, se, se dispersa, se va, se va sí. y prefiere, prefiere su libertad. Entonces, uh, ok, es que creo que tú quieres llegar a un tema, creo que tú quieres llegar al tema del el, el perro como un tótem, como figura totémica, como algo simbólico dentro de la sociedad, que, que sí se puede, en este caso, hay animales que pueden entrar dentro de las fábulas y hay animales que no pueden entrar dentro de las fábulas. Y el perro sí puede entrar y el perro sí puede humanizarse porque vemos un montón de caricaturas donde el perro está humanizado, entonces tiene él como una brecha entre, entre lo que es cultural y lo que es parte de la naturaleza, que esto incide dentro de la lógica de la, de la mente y de la, de la cultura, o sea, sí, creo que sí es un tema uh, que se puede poner bastante complejo. Eh, yo sí. tengo todavía ganas de tocar algunos, algunos puntos, como ahorita que, antes de avanzar, Sí. Quiero comentar el libro de Conan Lawrence, lo hago con cierta intención. Eh, Conan Lawrence es un biólogo que tiene, tiene un, un libro precioso y, y muy, muy inteligente. Ese libro se llama hablaba con, hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. En este libro hay un pasaje en el que tiene, tiene un, un perro y habla de la conexión que existe él y el perro. El perro podía darse cuenta cuando alguna visita en la casa lo estaba incomodando y el perro reaccionaba. Eh, y, y por cierto, ayer estaba investigando un poco más sobre Cornel Lawrence y encontré este libro, Cuando el hombre encontró al perro, así se llama. Yo no tengo lectura de este libro, solo tengo el de hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, que, que es un hombre inteligente, de hecho es bastante inteligente que asombra. <risa> Porque encuentras un montón de relaciones entre el comportamiento animal y el comportamiento humano. Sí, sí ¿no? porque además todos esos estudios de etología tuvieron un impacto muy grande en la filosofía, en la antropología filosófica y, y en la forma de entender también nuestra propia animalidad. ¿verdad? Y bueno, ya entendiendo al perro como una figura totémica, voy a decir algo exagerado, voy a decir algo exagerado pero creo que sí puede sostenerse. El perro a veces funge también como un guardián, como un guardián más allá de, casi como un ángel guardián, lo voy a decir así, porque así lo tengo en la mente, casi funge como un ángel guardián. Es un animal totémico, es un avatar que cuida a, a la, a, al amo. Y como ejemplo de esto, quiero poner otro libro que es Un Capitán de 15 años. En Un Capitán de 15 años está el personaje principal, si no mal recuerdo, su nombre es Sit. Y ya cuando estaban en, en África y estaban eh, perseguidos por la persona que quería venderlos a ellos como esclavos y pagar rescate, al final logran salirse de donde estaban ellos cautivos y el perro era quien iba persiguiendo eh, todas las pistas de la persona que, que iba a traficar con, con sus vidas. Al final matan al perro, pero bueno, el perro siempre está ahí cuidando y viendo por el bienestar de, del amo. No, sí, tiene, sí tiene como una relación entre una figura que brinda la naturaleza para proteger a, a la persona que parece como un lazo, a veces parece un lazo más allá, un lazo sobrenatural, es lo que quería decir. Sí, como, efectivamente como un ángel guardián, ¿verdad? Sí, es, es cierto. También todo lo relacionado con, con la poesía, con la ciudad, bueno, lo hemos hecho los dos, ¿no? Un poco, complementariamente. Y también quería hablar de, de ese, esa figura de, del perro en la Grecia clásica. Mientras, en la Grecia clásica y, y, y ahí me gustaría destacar, bueno, pues los territorios que pertenecen ahora, sé que estoy dejando muchos de lado, pero bueno, los territorios que pertenecen ahora a, a Grecia y a Turquía, que es donde se mueve, la, la o donde se concentra ¿no? la mayor parte de, de, de los inicios de la filosofía. Y me sorprende mucho, te dije que quería comentarlo, me sorprende mucho cómo después de tantísimos siglos, como después de milenios, el perro sigue teniendo un trato especialmente bueno en estos dos países ¿no? y cómo eh, se le protege, y cómo se sigue, por tanto, eh, celebrando esa, esa relación, o esa amistad entre, entre el perro y el, y el hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si a ti te llama la atención, yo sé que también, pues bueno, en diferentes puntos del mundo hay algún lugar donde la ciudad es especialmente friendly con los perros. En cualquier caso, en Atenas, en toda Grecia, en Turquía y en toda Turquía, la ciudad está habitada por, por perros callejeros que lejos de tener una mala vida, tienen una muy buena vida, tienen casetas, tienen alimento eh, favorecido por, por, el, por el municipio, es decir, están cuidados institucionalmente y protegidos. No te llama la atención la perseverancia de esta, de esta, buena, de esta, de esta buena historia, ¿no? en contraste con lo que es la violencia general del ser humano con los animales incluido con el perro en ese abuso de confianza que, que le añade aún un, una violencia más bueno me llama la atención me llama la atención e incluso veo que hay un fenómeno casi reciente donde de verdad esto parece broma pero pero es real he visto memes en los que a los perros se les celebra un cumpleaños y le compran un pastel y le toman una foto y el perro es el hijo, el perro es el hijo. Uh, mi, mi madre tiene dos perritas y las cuida como si fueran sus nietos, estoy casi seguro de esto. Estoy seguro que hay una transferencia, eh, bueno, a veces ella, ella ve estos videos a veces, pero bueno, estoy seguro que hay una transferencia entre sus deseos de tener nietos y las perritas. Estoy seguro que hay una, ¿cómo, cómo se le podría decir? Bueno, hay un depósito, hay un depósito de no, desilusión. en, un, ese, en, en sí, más un desplazamiento. Bueno, o quizá las vea directamente desde... Yo a mis perros los veo como a mis hijos. Y no quiero tener nunca <risa> que se mis hijos. Pero nunca ¿no yo tengo hijos humanos, en eh, menos a un biológicos Porque no, no, no, sé, no quiero masificar más el mundo. Pero, pero bueno, hijos, perros, sí y la verdad sí me siento su madre. Yo hace poco decía, está claro que el perro es un animal edipizado, aunque luego eh, creo que en un sentido sí, pero en otro me corregiría. Creo que es un animal edipizado en el sentido de, de que es un animal eh, familiar y no solo familiar, sino que eh, por lo general forma parte de una familia nuclear, porque yo creo que el perro... Eh, no, se, no se preocupa ¿verdad? De, de disimular o de, o de ocluir ¿no? este amor por, por su madre, en este caso yo. Hay una última cosa que no hemos comentado y creo que estaba muy obvia y está muy en los orígenes de, de la civilización. Eh, este pasaje misterioso en donde Rómulo y Remo fueron criados y alimentados por una, si no me recuerdo, es una loba. Una loba, sí. sí, sí, sí, Entonces, sí, sí de de sí. hecho, era tan obvio. Era tan obvio y era tan. tan, eh, Lo teníamos tan enfrente que eh, al final fue la última referencia que, que pusimos. Sí. Entonces, sí. La, loba, la loba parece un dios. La loba parece un dios. La loba parece, madre, la loba parece una madre. La loba parece una madre no solo gestora de la alimentación, sino también gestora de la cultura, porque estamos hablando de, de Rómulo y Remo. Claro. Entonces, está el, ciudad, está el inicio. Claro, la madre de la ciudad o la madre de los fundadores de la ciudad. Sí, yo creo que estaría teniendo lo que decíamos, ese papel de, de limitaneus, ¿no? que, que Eugenio Trias le llamaba así a los personajes que son fronterizos. Tiene un papel fronterizo, ¿no? en este caso, como tú decías, un poco entre lo, lo sagrado y lo profano, porque también la fundación de las ciudades tienen, están también ahí, ¿no? entre lo sagrado y lo profano. Y creo que sí que efectivamente el perro, tiene un papel, o el lobo, bueno, ese papel tan importante en, en Atenas y otras ciudades de, de, la, de la antigüedad clásica, en Roma, que, que son ciudades por excelencia, ¿no? No, no, no solo ciudades que fueron fundadas, sino ciudades que fundan el concepto de ciudad. Y luego, por otro lado, pues, eh, pues tenemos, que eh, también se nos pasó, pero puede quedar ahí, a Víctor de Aveirón y a todos, a toda la cantidad que se considera que se cuentan por miles de niños lobo, ¿no? de niños criados por lobo en la época, ya en la época eh, clásica en la que eh, depositar o abandonar al niño al que se le veía pocas posibilidades de, de supervivencia o promoción en la ciudad en el bosque, la cantidad de, de entre esos niños que fueron adoptados, eh, también por los otros animales, pero sobre todo por lobos, es inmensa, ¿verdad? Y, y creo que no fue hasta el siglo XVIII que, que capturan a uno de estos niños, que es Víctor de Aveirón, y que, bueno, por un lado es bien trágica la historia porque supongo que sufriría mucho, ¿no? Ser apartado de lo que es tu familia, tu tribu, tu manada, a los 12 años, pero vaya, que, que son unas historias muy impactantes y que por supuesto están todo el rato teniendo que ver con los márgenes de, de la sociedad, con, con el perímetro de la ciudad. Mira, una de mis historias favoritas es Mobley. Eh, y yo me he identificado con Mobley durante años. Eh, y bueno, él, él, él es criado por lobos y entra dentro de, del grupo de los lobos después de tener que vivir el ritual yo, yo hablo de, de, del libro de Rudyard Kipling la versión de Disney a mí no me gusta para nada ya yeah. um, quiero cerrar quiero cerrar con un tema todavía más grande más profundo y más difícil vuelvo a Antonio Harto y quiero hacer mención de el poema de Antonio Harto que si no me recuerdo el título es y estoy al lado del Dios perro este poema eh, termina simplemente diciendo el cráneo del perro estelar se alza. El cráneo del perro estelar. Pienso en un perro enorme, pienso en todas las galaxias, en las macro galaxias, en el macrocosmo, custodiadas por la figura de un perro cósmico. Me Ay, quedo con esta imagen poética. Es bella, es bella y es intensa. Es bastante Muy intensa, bien. de hecho. Okay. No sé, te la agradezco. Y... Y espero que sea muy agradecida porque la verdad es que no podía ser mejor broche final. Hermoso. Bien. Entonces, ¿te parece si dejamos aquí el video? Estamos, sí. como siempre, abiertos a comentarios. Hay personas que han comentado y, pues nada más agradecer. Eh, abajo dejo el link de, de, de Belén para que la, la sigan en su canal Filosofía con Flow. Y bueno, la siguiente semana me toca a coger el tema. Ya tengo una idea para sí. eso. Muy bien, pues yo haré lo mismo, os dejo abajo en la descripción el link al canal Palabra Convexa Virtual de Alejandro y nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la siguiente semana. Bye. Chao.